que vamos a contar con la presencia del director provincial de salud, el doctor Luis Nelson Rosario Socia, en la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Pero antes yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que en vidrios y aluminios del Cibao MP es donde van a encontrar ese detalle que necesitan para darle ese toque final a su casa, proyecto o apartamento. Aquí están los cristales, perfiles, ventana, puerta plafón y todos los accesorios herramientas que usted necesita para darle ese toque final a su casa proyecto o apartamento está aquí en vidrios y aluminios del Cibao MP calle Sánchez esquina Papio olivier aquí en San Francisco de Macorís y saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo el director provincial de salud el doctor Luis Nelson Rosario doctor saludo bienvenido a contacto <tose> diario Vamos a tener que quitarle el bueno. teléfono al doctor. Porque no, mira, es, la no, niña... No, no, no, mañana Mira, mañana. Mañana. déjame, déjame espérate Nelson. Nelson, eh, Luis vino eh, en su calidad de director provincial de salud, pero también él quiso eh, no dejar de ver, no rechazar esta invitación porque él quería felicitar de manera muy especial eh, y de manera personal a su querida hijita que en el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños Así que Lía Rosario hoy cumple ocho años y Luis vino a celebrarlo aquí a Contacto día mira, mira qué cosa más preciosa <risas> tengo yo, mira esta una de las luces de mis ojos de Tienes, mi, Tiene muchas de, luces, ¿no? cinco, tengo cinco sí, preciosos sí. hijos <risas> Y una nieta, y una nieta preciosísima también. Pero felicidades, mi amor, que Dios te me dé mucha, mucha, mucha salud primero. Mucha, eh, muchos besos para mi niña preciosa que hoy cumple ocho, ocho añitos y que es una de, de las alegrías grandes de mi vida. Sí. Te quiero mucho, mi amor, feliz cumpleaños. Y porque, oye hago, Víctor... Yo soy un tigre contento. Y a mí, óyeme, a mí nada va a empañarme mi sonrisa. Nosotros estamos con todos estos chismes. Sí. De... Vamos a reiterar, a confirmar, salud, eh, felicidades Lía, que siga cumpliendo muchos años más, la niña de Luis Nelson Rosario. Esa sonrisa Nelson. Luis, sí. si, eh, alguien, los... si alguien ve a Lía por ahí, dígale que el contacto diario le saluda. Todo correcto. Luis, bien, vamos, vamos, que no, vamos a hablar de COVID primero. Ayer okay. tuvimos un fallecido, estamos a media capacidad como... 50 y pico de camas ocupadas, 50 y pico de camas disponibles, así mismo también en las unidades de cuidado intensivo. Significa que hace, hace una semana y pico teníamos 80, llegamos a tener 88 personas internas y ya bajamos 30 de esas que se le dieron de alta. O sea, la cosa baja y sube, baja y sube, pero eso no quiere decir que usted no deje de salir a la calle con su mascarilla que se proteja y que evite el distanciamiento físico, porque este frío de Navidad Y la gente en la calle, en fiestas, reuniéndose, haciendo party También se reúnen en la casa pero, pero evitemos el contacto cercano con las personas Y las personas que, señor, si usted sabe Como pasó ayer, que tuvimos que cerrar un negocio frente al parque Si usted sabe que usted está positivo Y usted tiene síntomas no vaya a trabajar, quédese en su casa. Tuvimos que cerrar una tienda china que está frente al parque por 15 días, porque el sábado, el, el viernes se había sacado del mismo negocio el dueño de la tienda en una ambulancia, con un malestar, dio positivo al COVID, eh, fuimos al negocio, se higienizó el negocio, se descontaminó, y le pedimos a la señora esposa que no podía estar en el negocio, que se, que se fuera a su casa y que se quedara tranquila. Y la señora ayer con síntomas de COVID, con fiebre, desde el lunes abrió la tienda de nuevo y se fue a trabajar y nosotros decidimos cerrar la tienda. Todo el personal de la tienda se le estará realizando hoy su prueba PCR en la Provincial de Salud. Y la tienda estará cerrada por 15 días. Así que usted, si usted es dueño de un negocio y usted tiene síntomas de COVID, quédese en su casa. Llame a la Provincial de Salud y le haremos totalmente gratis la prueba. Y le haremos la prueba del COVID también a todo el personal de la tienda que estuvo en contacto con usted. Esas son las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, que es la única, la única institución reguladora con referente a todo caso del COVID a nivel nacional. Bueno, pues ahí está la información con respecto a lo que está pasando aquí en la sí. provincial con respecto al COVID-19. Luis, hay una situación que se ha estado dando en las, en las últimas horas y es ese enfrentamiento eh, de la Dirección eh, Provincial eh, de Salud que dirige eh, usted. Eh, doctor Rosario eh, Y algunos medios de comunicación ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es la, la real realidad No, de no, esta lo situación. que pasa es que tú sabes que a ustedes los periodistas les gusta el, el, el show el bochinche Mira, la realidad del caso es no hemos tenido ningún ningún enfrentamiento con la prensa Simple y llanamente un operativo que se hizo el sábado una noche le pedimos a los jóvenes que caminan junto con la patrulla de la policía, todas las noches, que si estamos haciendo una redada, que no transmitieran en vivo, para que los negocios donde nosotros vamos, no, no le avisaran que nosotros vamos para allá. Entonces ellos eso se lo encontraron mal, simple y llanamente, porque tú, yo no puedo ir a la casa tuya y entonces yo tengo una gente que me dice, vamos en camino para la casa de Vito Puntier, eh, estamos haciendo una redada, vamos doblando por tal esquina, por tal esquina Entonces, guerra avisada nos mata soldados Pero nosotros dejamos eso ahí La prensa, ya eso pasó eh, las, las, las, re, las redadas que haga el Ministerio de Salud Pública No pueden, tienen que ser Tienen que ser que el comerciante no sepa que uno va para allá si es en el toque de queda, porque si, en, si es en hora de trabajo y el comerciante no está cumpliendo con los requeridos de, del Ministerio de Salud Pública, sí pueden grabar porque está abierto. Tú comprendes. Pero, pero sí, pero, y con eso Luis no se está impidiendo a que los <coughs> medios... Eh, no, porque tú puedes ir con los medios de aquí, grabar todo, y después que nosotros lleguemos al local, que lo cerremos, entonces tú puedes pasarlo. Yo, nosotros nos oponemos a que a que se vaya grabando una ruta, que vea por dónde va la policía y el Ministerio de Salud Pública, pero con Dios por delante miren, y el trabajo que estamos haciendo, plasmándole a cada negocio, la persona que debe tener ya yo creo que ni va a haber más operativo de eso en toque de queda porque no vale la pena, eh, nosotros vamos a ir en la hora laborable a los negocios, y negocios que no establezca con lo que se le ha plasmado ahí salud pública en su negocio, entonces el negocio va a ser cerrado. Aunque ellos dicen que nadie va a impedir, eh, porque tienen su derecho, van a seguir. No, no, no, pero que haciendo, nosotros no le vamos a impedir a esa cobertura. gente. No, no, no, esa gente que sigan en la calle, nosotros no tenemos problema con eso. Eh, la policía y ellos que resuelvan su toque de queda, a mí me, déjenmelo de ahí para abajo, porque déjame leer algo. Mira, mira, Víctor. Este es el acuerdo interinstitucional que firmaron Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Ejército de la República Dominicana. Y oye lo que dice la última parte, que es la parte que interesa, esa que está ahí. Dice, primero, crear una unidad interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Interior y Policía y Ministerio de Defensa, para hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarilla y toque de queda, establecida en el decreto 504.20 y burrún bararán. Segundo, la unidad estará conformada, escuchen esto, por los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, facultados para aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley General de Salud, junto a los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. O sea, ellos nos acompañarán. Pero quien quién aplica las sanciones correspondientes es el Ministerio de Salud Pública. Tercero, oye esto, Víctor y Romero. Se instruye a todos los miembros de la unidad interinstitucional a verificar, oigan esto, de manera exhaustiva la validez de los permisos otorgados por las distintas autoridades públicas competentes, ejecutando sin excepciones la detención de aquellos ciudadanos que no estén autorizados a transitar en el horario de toque de queda. Óigame, nos manda a nosotros a verificar de manera exhaustiva la validez de todos los permisos que se dan. Significa que si la alcaldía ha dado permiso, mándenoslo a nosotros para verificarlo. ¿Tú comprendes? Cuarto, se ordena la supervisión continua de los establecimientos comerciales en todo el territorio nacional a fines de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas para controlar la propagación del COVID-19 en el país. Mira bien. Duélale a quien le duela. Pésele a quien le pese. El Ministerio de Salud Pública dirige, dirige este acuerdo institucional, lo dirige el Ministerio de Salud Pública lamentablemente, duela pero eso, está, eso, eso es tan claro como, vamos a poner un ejemplo ¿por qué no se está jugando con fanáticos en torneo? se está jugando con la salud del país espérate, ¿por qué no se está jugando con, con fanáticos? porque cuando le preguntan a Mertelio o a, a cualquiera de ellos, ¿cuándo se va a jugar con fanáticos? cuando el Ministerio de Salud Pública lo claro, decida el no, cuando el estrategia estrategia y el protocolo no cuando el Presidente para, lo decide no cuando el Presidente lo que, que se claro Haremos claro, o sea, ¿Eh? te estoy poniendo un ejemplo para decirte que quien tiene, hasta actual, hasta el presidente cuando se le pregunta cualquier cosa con la pandemia, dice, el Ministerio de Salud Pública le dará la respuesta. Te, le dará la respuesta. Ahora Luis, o sea, eh, ahora Luis, con respecto a eso, eso estamos claro más claro de ahí ni el agua, como tú lo acabas no, de señalar, y lo establece el documento. Ahora bien, en la situación es, entonces, ¿cuál es la, la situación con, con, con los medios digitales? Que, porque ellos oye, los, Alex, tampoco se oponen a eso, los medios digitales. Oye, las, Alex, lo, el problema de los medios no, es no, no, no. que se le está impidiendo eh, eh, uh -huh. hacerle según ellos, hacerle trabajo ya en ese tipo ver, de operaciones. déjame decirte una cosa. Eh, lo que pasa, ustedes saben que aquí hay intereses comerciales. Ustedes saben que esos muchachos de los medios están viviendo de eso ahora mismo porque todo su blog tiene sus anuncios, sus cosas. Nosotros no criticamos eso, ¿tú entiendes? Ni criticamos que ellos estén en la calle, por Dios, Víctor. Nosotros lo que no queremos es que si se hace un operativo, nos graben en vivo. Ellos lo pueden grabar y pasarlo un poquito más tarde pero que no nos graben en vivo una ruta, por Dios. Pero ya, como te dije ahorita, con Dios por delante, ya los operativo no vuelven. ¿Tú entiendes? Óigame. Sí, pues, oiga. Pero el toque de queda sigue. Sí, sí. El toque de queda sigue, pero como primicia, ay, yo no voy a salir en toque de queda para la calle. Yo no salgo más. ¿Tú entiendes? Porque eh, ya la policía que resuelva eso, de la gente que estén abiertos en el toque de queda. A nosotros déjenlo del toque de queda para abajo. porque Con las regulaciones que estamos haciendo con los comercios. Entonces, cuando la gente pueda transitar libremente en la calle, entonces déjenos eso a nosotros lo de salud pública. ¿Tú ¿Entiendes? Porque de nuestra parte lo que nos compete más, porque nos compete aquello también. Porque aquí lo dice en el documento. Y aunque yo no. Luis, quiero, eso le puede doler a alguien más, que tú decías, duérale a quien le duela. Duérale a quien le duela. Oye, ¿por qué? Porque eh, todos, todos, deben sentarse al lado del Ministerio de Salud Pública y trazar las estrategias juntos. Y quien lleva a la voz cantante es el Ministerio de Salud Pública. Eh, todos son organismos de apoyo al Ministerio de Salud Pública. Y si yo te llamo, por ejemplo mándeme una brigada que tenga un parque lleno de gente, sin distanciamiento, la policía debe ir, tú entiendes, pero no tenemos cientos y cientos y cientos de quejas de la población, mire sobre el distanciamiento físico, una gente nos dice que no le pueden dar un permiso a un negocio que venda bebida, en el país entero se va están bebiendo bebida, ahora los que no pueden vender bebida, en la hora del toque de queda, no puede haber un negocio, porque oye una cosa, nosotros estamos en Navidad, el presidente mandó a que fluya la economía a abrir. Todos los negocios se van a abrir con distanciamiento físico y con medidas. Ahora, yo te puedo dar un permiso para que tú abras un negocio, pero si, por casualidad de la vida, yo llego con dos inspectores de salud pública, y tú no estás cumpliendo con el distanciamiento físico ni estable, ni, ni, ni obligando a que esté en el negocio, a menos que esté comiendo, a tener su mascarilla puesta. Entonces, claro, no en horario de toque de queda. No, en toque de queda no, en toque de queda no. Y tú encuentras un paquete de tigres y sin mascarilla, todo el mundo va amontonado, no, yo te cierro el negocio. Por más amigos que seamos, ¿eh? Cerramos esa tienda, los chinos, allá a mí me han llamado Pile gente, que ese chino y que, que cogió un préstamo para comprar un reguero de cosas Óyeme, tú no puedes tener La esposa ahí con COVID, atendiendo a todo el que vaya Tú entiendes Entonces, vienen medidas no, no me puedo Oponer a que tú tengas un negocito Y tú lo abras porque tú necesitas Comer también, ahora Mantén las normas del Ministerio de Salud Pública Lamentablemente Hay normas Establecido. y por eso que me preguntaban ayer en la rueda de prensa que quién lo autoriza a ustedes a darle permiso a la gente esto nos autoriza este acuerdo interinstitucional, interinstitucional que faculta al Ministerio de Salud Pública a establecer las medidas que deben tener todos los negocios para estar abiertos este acuerdo para la persona que, que quizás su nivel de entendimiento no le da para leer este documento completo y entenderlo. Esto nos faculta y estamos apegados a lo que dice la ley y por, eso, por ese camino vamos a seguir transitando. Luis, finalmente eh, se acerca el 24 y el 31 de diciembre, que son los días más... Entonces nosotros ¿Eh? no sabemos si van a cerrar o no. ¿Eh? no hay una, eso es no una, una orden de arriba y acataremos la orden de allá de, de nuestros superiores. No, y tú sabes que, que hace como dos tres, dos semanas el, el ministro de Salud Pública dijo que posiblemente que él iba a eso a, a, a, a deliberar con el presidente sobre que el 24 y el 30, el 24 eso, de 30 uno, se dieron Eso es una presión del número uno, eso, eso el, es una posición el, del presidente. Darle permiso no. para que la gente se transporte de su lugar de donde se no va a su casa, mira, pero en da, vehículo. Mira, pero no, hablando, va a haber, mira Romero, eh, hablando eh, de transporte, mira. Estuvimos impresionando, por ejemplo, fuimos a Caribe Tour, chequeamos los autobuses. En Caribe Tour están respetando las normas, no ponen los pasajeros uno al lado de otro. Lo sientan en una línea donde hay cuatro asientos, sientan uno en dos y otro en dos. O sea, dejan un asiento vacío. Pero esa guaguita voladora de aquí. Animal. Oiga, ahí no meten una gente más porque no les cabe. Es verdad que lo sientan a todos con su mascarilla. Pero te voy a poner un ejemplo. Y si tú te desmontas de la guagua y tú tienes COVID, asintomático, y tú te quitas la mascarilla, te comen algo, no te lavas las manos, te pasa la mano por la cara, y así mismo lo pasa en la guagua, y llega otro y pasa la misma mano por ahí o algo y tú te contaminaste. Entonces, ojalá. Mm. Ojalá y ellos tengan un poco de conciencia. Y eviten entonces que entonces nosotros o lo obliguemos a dejar también un asiento vacío. Nosotros entendemos que ningún chofer va a cuadrar con la guaguamita de pasajeros. Oye, eso lo entendemos. Como ningún chofer de carro público va a cuadrar montando tres gente nada más, pues entonces va a estar trabajando para pa el combustible que le echa carrito. Y cuidado. Y cuidado. Luis, entonces. Pues... Eh, Tú entiendes, tenemos que protegernos. Nosotros, tenemos queremos, protegernos. nosotros queremos agradecerte el hecho que tú... Ahora, Ay. mire, ni, ni salgo más en toque de queda, para que los muchachos estén tranquilos. Y ellos tienen... tienen ¿Pero eh, cuáles son los muchachos que estén tranquilos? Los muchachos que andan con la policía, óyeme. Ah, los, los medios digitales. Sí, sí, sí, okay. que trabajen, okay. porque okay. Eh, oh, en, nosotros, en nosotros ya no van a encontrar noticias tú entiendes que, que trabajen tranquilos lo que sí lo que sí debe Luis eh, doctor, doctor ahora tú te imaginas que, que haya Oye, una, una que se haga en porque, armonía, yo, porque, porque hay una porque... no no no yo no tengo problema con los muchachos el problema lo tienen ellos mira yo, te voy a poner un ejemplo y tú te imaginas que tú salgas porque hay muchas cosas Vito mira tú te imaginas que tú salgas de noche de una vuelta con una noviecita y venga pan y te pare la policía y tú escondido. Y venga. <ríe> ahí saliste tú en mascoriente, pero tú no querías que te viera. <ríe> Luis, Luis, gracias. Gracias por, por aceptar esta invitación. Porque mira, porque, a también. porque también, también está la libertad de prensa, pero está sí. también... <ríe> La el pudor de la gente a proteger su integridad. Está, pero fíjate bien, en el juicio que, que siempre, digo, en la medida de coerción que siempre eh, pasó, <ríe> se le dio mucha importancia a la transmisión del, del, del, del, ministro, del ministro de salud en pantaloncillo, grabado. O sea, sí. eh, tam, eso era noticia, pero tampoco eh, había que se le estaba violando su derecho. Le violaron de, su de, derecho, de integridad. Entiendo. Le violaron su derecho y estaba en una noticia. También. Así es, si nosotros, seguimos, si nosotros seguimos con Luis, duramos aquí hasta las 6 de la tarde, serio, con Luis, porque eso sí hay que eh, temas que hablar. Luis, gracias por estar con nosotros. Eh, reiterar, verdad, que se sigue haciendo una labor, pero en armonía con los medios de comunicación, porque eso es lo que queremos, porque los medios, pues, hacemos nuestro trabajo. Óyeme, Somos, eh, yo, yo nunca he tenido problemas con los medios. Si es, tú, mira, si tú revisas aquí, eh, principalmente aquí en Telenor. Soy amigo de todos los programas, de todos ahora. Eh, hay el nivel educacional del, del, del periodista, de acuerdo a sus acciones, deja bien dicho, el tipo de persona y el nivel que tiene. Gracias Luis por estar con nosotros. Vamos a una eh, pausa. Feliz Navidad. Eh, muchas gracias igual <risa> vamos a, a cuidarnos ah, a usar la mascarilla y el distanciamiento social que es lo única la única vacuna que tenemos todavía en este país que puede evitar que nos contagiemos de COVID-19 a la pausa.